Buenas tardes. Gana, cerca de ti, te da la bienvenida a la antioqueñita que te da más oportunidades para ganar. En presencia de las autoridades iniciamos el sorteo 4.300 del 11 de mayo de 2023, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó Polilla Millonaria a ganar, recibe grandiosos premios. Un carro cero kilómetros, una moto cada viernes, bonos de 500.000, solo jugando superchance desde mil pesos registra tus datos y participa. Aplica términos y condiciones. El número ganador es el 3 0 Repito, el número ganador es el 3059. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. Feliz tarde.